Pues me ve. La de Cambia 3. La de Finlandia 6 y la de Eslovenia 3. Para que está en reda, tienda, ¿sí? pues ahora me he enfocado. Eh, en Valencia no la tienes como la En este momento hay aproximadamente, calcula que... que en en sí, si la quieres, me la pagarás. José. Dime. asegurar? Para más, ahora sí. es sí. sí. sí. sí. sí. sí. sí. sí. O sea, lo vete, los que quedan los puedo vender por, por, por 7 euros y quedan muchos, de No, no, todos, todos, todo, todo. ¿Todo, todo? ¿todo? es que las mitades de colección son de estilo. Sí, y luego el famoso padrino de la mierda, el 71 de que... septiembre, sí. y, se ¿no? y luego, para que se algunos amigos un poco de lo que te voy a decir, oye, ¿cuándo van a venir los milagros? Ya sería hora que viniera alguno, ¿eh? ¿Y sabe lo que dicen? Y le pregunto, oye Manolo, ¿cuándo vais a venir para acá? Que si ya te sabe que sabe qué cual. No, no sé, porque me estuvieron en una siesta y ahí está todavía. Y la mira así que me sale diciendo, este cabrón, tengo que te diciendo? Estamos si en el 2022, ¿no? El No, me canso de que escuchar la también una no, no, no. No, no, que No, la no. No, no, no. No, no, no. No, ya la... no. No, no, no, no, ya no, yo. Re, re, re, porque ya está. ¿Alguna traducción? yo el gobierno vino? ¿A la Esta... ¿O qué me...? ¿Qué...? Bueno, qué... Entonces, o esa, tenemos un, un saquete o... no sí. que eh, eh, a agarrar todo no, ya este la sí. que ¿Eh? constituyó la falla, lo tenemos Julio Julio A no me la van a Sí. ha un trabajo por la Sí, pero no, es que no... Está bien, que <salvarela> bien. Sí,